En cambio, también le ha puesto un atrente eh, a partir de, de los 15 días que se le han otorgado para la entrega de documentaciones de 5 mil pesos diarios. Eh, para los fines del lugar y mejor conocimientos, le vamos a dejar con el licenciado eh, Ramón Orlando Justo. En primer orden, lograr las informaciones que se habían requerido, tales como fotocopias de cheque, nóminas, informes,